Toño Rosario se retracta y asegura que Santiago Matías es el mejor comunicador. El merenguero dominicano Toño Rosario, quien por años ha manifestado que el mejor comunicador es Michael Miguel, se retractó y aseguró que Santiago Matías a lo foque es el mejor de todos los tiempos. Mira, pero tú estás loco, pero ahí está Santiago Matías, el mejor comunicador ahora mismo. ¿Y quién más? Hay otro que se llama Santiago Matías, que no se alofoque, expresó Toño Rosario. El intérprete de Alegría hizo la aclaración durante una entrevista que se le realizó a Freddy Martínez, el Pacha. Vamos a escuchar este video donde estaba el Pacha en Times Square, le hizo la pregunta que para él, ¿quién era el mejor comunicador? Soy un auténtico animador, que soy el mejor. Para ti el mejor animador, Toño Rosario. Para ti el mejor. Dímelo tú. Que sean tus propias palabras que se manifiesten en este programa. El mejor animador, Toño Rosario, que ha, dado, que ha parido República Dominicana. Bueno, no es porque tú estés aquí, ni, ni porque están estas chicas aquí, ni, ni porque eh, yo tengo compasión, tengo, ¿cómo se dice? Tengo que simpatía. hablar simpatía eh, por ti, ni, ni, ni porque la amistad, el la amistad y el cariño no es. Vuelta a la toña, el mejor animador que ha dado República Dominicana en toda su historia. Para mí, para mí, esa fue la pregunta que tú hiciste, sí. para mí es Michael Miguel el mejor. Ay, dígame eso. Córtalo, córtalo. Nueva York. Pasó el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 2021, diciembre. Niña. Tú continúa con ese perfil, ya eso pasó, quieres reivindicarte. Yo pasé por Univisión, Telemundo, La Mega, sigo siendo vigente, número uno, el Pachá Extra, tocando fondo, Pega activar con el Pachá, los foque. Toño Rosario, 10 años después. Mantiene firme tu apreciación o cambiaste y entendiste al paso del tiempo y de los años que yo soy el mejor? <risa> Mira, pero tú eres loco. Por ahí está Santiago Matías. Santiago Matías está por ahí. El mejor ahora mismo. ¿Quién? Santiago Matías. ¡Alofoque! ¿Y quién más? Hay otro que se llame Santiago Matías que no sea foques. ¿Y tú te atreves a decir que es mejor que Santiago Matías? Tú trabajas allá en el programa de él. Y te puso a Chepa. Porque yo lo llamé. Y le dije, dale un brey ahí a, a Freddy ahí. Porque yo lo llamé. No, yo no puedo una cuestión, hombre. Así que el mejor es Santiago Matías. Por ahora. A los que Yo soy bien. De verdad, bien naturalista. Aquella vez te dije quién era y ahora te digo el qué es. Yo no pego una con este hombre, pero por lo menos me la envía Michael Miguel. ¿Se fue? y sí, que tú eh, trabajas allá, no, tú no sabes. El Pachá no pega una. uno. El Pachá no pega una. No, mira, se lo, se lo tripea, se lo tripea a sí, no lo tripea Pachá. ¿Sabes que Toño Rosario tiene una amistad muy fuerte con que es Nelson Javier Cocodrilo y todo el mundo sabe sí. que Pachá... Nació de, de Nelson Javier. Sí, en el la Comunicación, Comunicación. Y esa gente siempre llevan una amistad muy, muy dura y muy bonita. Sí. Eh, sí. No ves que el programa de Pachá no es uno de los que más se ve, pero siempre su artista duro llega Va, a donde. Llegan Tienen un respeto aparte de su loquera, porque el Pachá, la loquera de él, él la lleva al tiempo. Sí. ¿Tú entiendes? Para él poder estar en la paleta. Sí, si Pachá se había quedado como Domingo Bautista. ¡Los colores! ¡De, de Domingo! domingo. Ahí está Domingo. Por pues los 411 lo pasan. <risa> ¿Entiendes? Entonces, el Pachá ve dónde están los foques. Ande a los foques. Tranquilo, y, sigue y hay que darle 300.000 o ahí. Eh? Tranquilo. Tranquilo, ahí. ¿Eh? Una Con figura, una locura. leyenda. El eh, Pachá sabe eh, que el sabe hacer bien la locura. Que a veces se pata y tú estás un huevo, pero el Pachá sabe hacer. Sí, sí, sabe, no, porque son, son personas. Son personales. La experiencia no se improvisa, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho que el que, que está en comunicación y tiene experiencia sí. y lee, ahí mismo. El que no leyó y está en la comunicación quedó loco. No, el Pachá es un personaje, un personaje. Yo hasta, hasta los letreros en la calle los leo. Para tener la destreza. Pero un personaje, el Pachá, claro, único, una o sea, gente que mucha gente, tú me entiendes, lo respetan, lo respetan los artistas, respetan, los lo viejos y los jóvenes. Porque claro. lo, lo, los tigres de no, ahora son locos no, con tú, él. es que tú no ves loco viejo en el programa del Pachá. No. Usted no es un loco ahí. No, eso es. Toño Rosario, eh, el conjunto Quiqueya cuando viene Quiquella, en diciembre, sí. gente dura, salsero, duro, Gio Sarante, porque le tienen un respeto. Claro, le tienen tiene. respeto. Y en la emisora, si Pachá está promocionando a alguien y llama una emisora, la ponen volado. Porque es el Pachá. Ah, fue el Pachá que llamó. O sea, dices, lo que vivimos nosotros en Santiago, no es son Javier, en sí. extremo a extremo, ¿cómo fue? Bien, no, que él llamó. O sea, que él llamó. Fulano, tengo a fulano aquí. Él llamó allá. Un saludo eso a Américo bien. Zapata, que no tendió Esa bien parte, por teléfono. Sí. Mire este muchacho, lo que usted diga, aunque después lo llame ahorita, diga, mire, escúchame, lo vamos a poner por no tal le, día. No le puede roncar Pero No se le ronca en el teléfono a gente así, por la experiencia. ¿Me entiendes? Por, por eso es que, que ellos perduran toda la vida y son legados. Igual que Jackie Núñez de Rico, que sí. Freddy Veragoco, que ahora lo anhelan. Antes sí. los jóvenes no querían verlo, no, pues ese viejo sí habla, y ahora con lo que estamos viviendo, lo están anhelando. Sí, eso es sí son leyendas. Solo tripea, solo tripea, lo tripea. Tripe. Sí. Toño es un tripión. No, en verdad. Él también, Toño, Rosario, salió a a eso. Entonces él le puso también abajo, tú me tienes cansado, Pachá, porque yo jamás en mi vida voy a decir que eres tú. Porque tú tienes el ego hasta allá arriba, que aunque yo te lo digo, no, tú vas a seguir siendo así. Entonces, con eso, como decían, ya es un personaje, mucha gente sí le ha cogido de pachá y gente se cansa. Pero realmente, si sacamos hablado todo lo que él hace, en los líos que se ha metido, porque se sobrepasa de todos esos shows que ha hecho, él es un buen comunicador, sí. tiene un buen léxico, sabe entrevistar. Eh, tiene una destreza en, en distintas áreas, entonces hay que reconocérselo, la experiencia que tiene, y él, como dice, él se la cree y sabe que mejora independientemente de todo. Si le sacamos china era, sabemos que sí. Yo estoy 100% sí, concreto mimo. y segura de él.